comunicación telefónica porque ya está en conexión, así sí. se dice, nuestra compañera Marta Mamani como siempre a las 8 y 20 de la mañana para hablarnos hoy de autosanación. Apa. Martita, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día Naomi, buen día Carlitos, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia de LV7 acá empezando este lunes? Bien, bien, así con mucha energía eh, y hoy sí, exactamente, nos vamos con la autosanación. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Yo los invito a ustedes también a participar de esto, a relajarnos, porque venimos muy cargados de mucha información, de cosas así, entonces tenemos que bajar un cambio y empezar como a recargarnos de esas buenas energías y sacarnos toda enfermedad, toda depresión, todo, todo, todo. Así que los invito a relajarnos, vamos a hacer un ejercicio y vamos a buscar un lugar en la casa donde estemos cómodos, muy cómodos, nos vamos a sentar y vamos a empezar con una música suave, armonizándonos nuestras energías, nuestros chakras y ¿qué vamos a hacer? Yo Voy a sacar toda enfermedad corporal Hoy les voy a demostrar que las energías existen Y cómo las puedo usar a mi favor Sí. Entonces, Calito, Naomis, ustedes díganme cuando estemos preparados Para empezar con este ejercicio y Te acá por empezar mentir, a esto. Al piso yo. Dale. Ya está más sí, es cómodo, bueno, carlitos. Ahí ahí estoy. Sí, sí, sí Nos ponemos en un lugar muy cómodos y nos vamos a ir así, con nuestro pensamiento, a ese lugar, un lugar tan bonito donde hayamos sido muy felices, donde nosotros queramos ser muy, muy felices, ¿sí? Vamos a recordar a esas personas que nos hicieron feliz a todos esos seres queridos que quizás ya no están en este mundo, pero son parte de nuestra vida y vamos a empezar a la una... A las dos, a las tres, y voy a cerrar los ojos, me voy a ir a ese lugar, a ese lugar donde yo fui muy, muy feliz. Voy a imaginar si es un paisaje, si es eh, un lugar, una ciudad, donde yo quisiera estar en este momento, y voy a sacar toda, toda, ...enfermedad... ...toda molestia que yo tenga en mi cuerpo... ...todo... ...voy a respirar... ...profundamente... ...inhalando... ...¿sí?... ...así muy, muy suave... ...voy a inhalar... ...y voy a exhalar... ...otra vez... ...inhalo... ...y exhalo así... ...muy suavemente... ...sintiendo que el aire va entrando en mi cuerpo... Inhalo y exhalo y cada vez que yo saque ese aire voy a sacar toda enfermedad, toda depresión, toda angustia, toda tristeza y voy a empezar por mis pies, en mis pies yo voy a decir que todo, todo está en orden ...todo donde yo voy con esos pies muy, muy plantados en la tierra... ...y esos pies tienen que estar muy bien... Eh, ...voy a sacar todo dolor, toda molestia que yo tenga... ...voy a seguir por mis rodillas, mis piernas... ...tiene que estar todo en armonía... ...y voy a ir respirando así... ...muy profundamente... ...y dejándome llevar... ...por todo... ...todo esto que yo tengo que sacar... ...toda enfermedad... ...toda depresión... ...toda angustia... ...siento mis piernas muy relajadas... ...sigo por mis caderas... ...tienen que estar... ...todo en armonía... ...mis órganos están llenos de luz... ...funcionan... ...armoniosamente... Siento mis manos, mis brazos, me voy dejando llevar y sacando todo dolor, toda enfermedad, toda angustia, toda tristeza que yo sienta en mi ser interior, mis hombros, mi cuello, sus órganos, todo, todo tiene que funcionar armoniosamente. ...mi cabeza... ...y cada uno de mis órganos... ...están relajados... ...mis células llenas de luz... ...mi ser está totalmente en calma... ...voy a ir pensando en cada dolor que yo tenga en mi cuerpo... ...y lo tengo que liberar, lo tengo que soltar... Lo tengo que sacar porque eso no es parte de mi vida. Mis células están llenas, llenas de luz. Yo voy a imaginar una luz muy, muy blanca que invade todo mi cuerpo. Y siento que mi ser está relajado y funcionando armoniosamente. ...y voy a hacer una afirmación desde lo más profundo de mi corazón. Mi corazón está relajado... ...niego la apariencia de toda enfermedad. No acepto para mí ni para nadie de mi entorno... ...una enfermedad. Mi espíritu está en total calma. En nombre de mi mismo poder... Voy a decretar que estoy liberando toda, toda energía negativa. Niego la apariencia de toda enfermedad. No la acepto en mi vida ni para mí, ni para mis seres queridos. Sigo respirando profundamente. Soy un ser de luz. Decreto que soy vida que soy energía que soy abundancia decreto que soy salud fuerza armonía respiro muy muy profundamente y doy gracias al universo a la vida por haber escuchado y sacado Toda, toda enfermedad, toda angustia, toda tristeza, toda depresión de mi cuerpo. Doy gracias al universo, a la vida. Y si es necesario voy a repetir esta afirmación, que niego toda, toda apariencia de enfermedad, de angustia, de tristeza, de depresión en mi vida. Ni para mí ni para mis seres queridos. Doy gracias. Gracias. Gracias por haberme escuchado, por sanar mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi ser. Y si todavía siento algún dolor corporal, voy a poner mis manos allí y voy a sanar todo esto con mucha luz. ...con mucha energía... ...sacando... ...voy a colocar mis manos donde yo sienta exactamente ese dolor... ...y voy a ir liberando... ...soltando, sacando... ...desde acá... ...les transmito toda, toda esa energía de luz... ...de calma y de tranquilidad... ...para sanar el cuerpo... ...la mente, el espíritu, el alma... Agradezco porque soy abundancia, soy salud y soy fuerza espiritual. Bueno, bajamos, te digo, te digo Marta, bajamos tranquila. todo. ¿eh? Sí. Se nos, ya nos está cortando nosotros continuar. Bueno, ahora nos, ahora, nos tranquilizamos todos, me parece. Un relax. Volvemos, oh, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos. Y voy a dar gracias al universo porque... Esto es energía pura y así lo debo sentir yeah. y esto es un ejercicio para hacerlo todos los días si es necesario, ¿sí? Uh -huh. Y voy a ir sanando mi cuerpo, mi mente y mi alma. Qué tremendo. Con Excelente ejercicio. Uh -huh. Excelente. Para poder ¿Te tener la, en cuenta la la guía eh, Marta de lo que uno debe ir haciendo, en qué momentos te podemos contactar por Facebook, por ejemplo. Sí, sí, eh, en la página Buenas Energías con Marta Mamani, ahí me pueden contar las experiencias, eh, sugerir temas que quieren que tratemos, todo, todo. Uh -huh. Si no, en Instagram me ubican como Marta Mamaní13 y estamos en contacto. Soy yo la que responde, ¿sí? Porque por ahí me dice, no, pero no sé quién responde. No, soy yo, soy okay. yo la que responde. Perfecto. Así que esto es una base. Sí, de acá partimos para hacerlo todos los días Y tener como un ejemplo Y lo vamos siguiendo Y nos vamos a ir armonizando Bien, Marta Excelente. Así, con todo esto Espero que ustedes también se hayan relajado Y vamos sacando toda, toda esa mala vibra De eso se trata De eso se trata ¿Lo, En la medida que nos permitió el espacio Pudimos hacerlo Yo tenés, me relajé, sí. verdad. Sí. Yo, Ya no tenía ganas de, de, de, de volver Ya quería quedarme en ese estado En estado de tranquilidad absoluta pero esto nos sirve, nos sirve para relajarnos y, bueno, y mantenernos en paz durante mm. todo el día y, y poder así no no estar todo el tiempo peleando con uno, peleando acá, Perfecto. sacando, renegando por una cosa, por otra. No, debemos estar tranquilos y en paz. Gracias Martita, como que, siempre. Que tengan un excelente día y sigamos así, relajados totalmente. Bien. En modo zen, ahí Gracias. estamos, activados. Gracias. Gracias. Marta Mamani con nosotros en esta mañana.